Lo que estamos haciendo nosotros es eh, facilitar el acceso a la información que publica el Congreso. El Congreso publica, de hecho, mucha información en, el, en Internet sobre sus actividades. Uh -huh. Sin embargo, se requiere de mucho conocimiento técnico y de mucho tiempo para entender lo que está en el sitio del Congreso. Entonces, uh -huh. más que nada, el trabajo del Congreso Interactivo es facilitar el, el acceso a esa información. Exacto para que las personas que están interesadas en conocer lo que pasa en el Congreso, porque están o a favor de algún cambio de ley o en contra de algún cambio de ley o quieren participar en algún debate, uh -huh. puedan estar más informadas y, y llegar más fácil a, a lo que necesitan saber. Ajá. Actualmente, tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen sus respectivas páginas de Internet, Así pero es. uno observa que, bueno, uno es periodista, por ahí ingresa y le sirve de alguna manera, pero uno observa que están digamos, presentadas de una manera que incluso a veces presenta los proyectos, que es algo muy técnico, que el ciudadano común por ahí se le hace tedioso, aburrido y demás, ingresar a una página y encontrar lo que quiere, que además no es el voto de cada uno, pero. Uh -huh. eh, Exacto. No es... El trabajo que hacemos nosotros eh, tiene una metodología que se llama diseño centrado en el usuario. Uh -huh. El diseño centrado en el usuario es ir primero a hablar con el beneficiario, con el usuario final, uh -huh. eh, preguntarle cómo él piensa, cómo entiende los procesos y a partir de eso pensar el sitio web. Claro. Y, en general, los proyectos de, de sistemas se trabajan al revés. Primero se piensa en el proceso, en la estructura claro. ideal desde la organización, uh -huh. y desde ahí se, se crea que eso es el problema que tiene el sitio del Congreso actual, uh -huh. que lo entiende perfectamente alguien que conoce muy bien el proceso parlamentario, pero alguien que no lo conoce, claro. no lo entiende. Entonces, ese es el, el trabajo que estamos haciendo. ¿Qué es, ¿Con qué se fueron encontrando a medida que se fue armando y a medida que se fue presentando el sitio ¿no? y uh -huh. que por ahí empezó la primera gente a visitarlo. Bien, eh, la mayoría de las personas están muy entusiasmadas con la idea. Eh, lo que estuvimos haciendo fue tener entrevistas con otras ONGs, con movimientos, con activistas claro. eh, y con ciudadanos comunes Ajá. para mostrarles lo que estamos haciendo. Y la verdad que nos han dado muy buenas recomendaciones sobre cómo mejorar. Ajá. Eh, es por eso que el monitor parlamentario, el proyecto que estamos haciendo ahora, eh, si vos entrás, sí. va a decir... Este sitio todavía no está del todo terminado, porque claro. la verdad es que consideramos que todavía le falta claro. para poder eh, cumplir con el, la performance o con la calidad que esperamos nosotros que tenga un sitio como este. Ajá. Me imagino que al principio, en el diseño, un, ustedes decían, bueno, la gente va a entrar porque le interesa tal cosa. Y sobre Ajá. la marcha, por ahí, uno observa que a la gente... No, por ahí no le interesa eso que uno pensaba originalmente, sino otras cosas ¿Qué, Exacto. ¿Qué encontraron que el, la gente está interesada en encontrar, eh, en hallar en un sitio como, como el que ustedes armaron? Nosotros primero planteamos que cualquier ciudadano que vote le iba a interesar un sitio como este uh -huh. eh, Luego de hacer una ronda de 12 entrevistas con personas aleatorias, digamos, claro. eh, nos dimos cuenta que no Claro. Que a la mayoría de la gente le alcanza con lo que le dice la televisión, le alcanza mm. con lo que dicen los diarios eh, Y no va a buscar en internet un sitio específico para saber lo que pasa en el Congreso mm -hmm. Entonces luego refinamos nuestro grupo de, de búsqueda y eh, apuntamos a estudiantes de ciencias políticas, activistas Y ahí empezamos a identificar, digamos, por un lado, los periodistas, los investigadores mm -hmm. que tienen por su trabajo Que relacionarse con la información, saber qué es lo que está pasando día a día eh, para poder eh, opinar, realizar análisis. Y por otro lado, está el grupo de los, yo lo llamo ahora ciudadanos comprometidos, sí. son personas que tienen una causa, que tienen un problema, uh -huh. ellos, y que de ahí les surge la motivación para empezar a, a investigar. Y ese proceso de, de lograr, a partir de un problema personal, cambiar una ley, es una odisea y lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Claro. Y parte del trabajo que queremos hacer es facilitarle a este tipo de personas, que yo creo que son muchas en el país, uh -huh. que tienen problemas muy graves y que muchas veces creen que cambiando una ley eh, se, se puede solucionar su problema, facilitarles ese proceso. Claro, sobre todo porque cuando uno vota, digamos, vota y confía en un candidato a presidente, un candidato a gobernador, un candidato a intendente, en todo caso, y en los legisladores nacionales, provinciales, pero con el tema de los legisladores uno parece que vota y se olvida, ¿no? Se olvida, uh -huh. no lo sigue, en cambio, el presidente, el gobernador, el intendente, como está en la gestión, está visible, bueno, se lo mira, se lo controla, se lo critica, se lo avala y demás, pero el legislador es alguien que, a quien se le da el voto y, generalmente, la gente olvida y después en cuatro años, por lo menos se vuelve a acordar, o dos años en las elecciones de medio término, a ver cómo fue, pero... No hay una referencia directa. Eso está bueno porque parece que pone en el, en el escenario, digamos, eh, al, al legislador y toda la responsabilidad que tiene, ¿no? Es verdad. Eh, nosotros estamos tratando de publicar toda la información sobre todo lo que hacen, todo lo que está disponible eh, en Internet y también estamos tratando pensamos a futuro, organizar espacios donde la gente aporte uh -huh. eh, información que tiene o discuta sobre las noticias a, alrededor de un legislador, etc. Eh, pero la verdad es que los puntos de mayor tráfico, de mayor cantidad de visitas en el sitio, sí. los vemos alrededor de las elecciones. Claro. Es decir, como vos decías bien, la gente se acuerda de estos temas para las elecciones, la mayoría. Mm. Eh, la verdad igual es que nosotros estamos trabajando para la gente que todos los días... Está intentando hacer un cambio. Comentame cuál es el, el, el sitio, la dirección, digamos, y al menos alguna que otra eh, link o ventana, digamos, funciona que puede encontrar la gente que entra. Exacto, a la página. bueno. Eh, el sitio del proyecto es www.congresointeractivo.org. Sí. Eh, el monitor parlamentario en particular está en, en otra dirección que es monitor.congresointeractivo.org. Uh -huh. Ajá. Eh, Entrando a Congreso Interactivo, llega en una ventana. Exacto. Claro. Bien. Sí, hay varios proyectos de Congreso Interactivo, uh -huh. van a poder ver todos. Eh, en el monitor, que es lo que más estamos trabajando ahora, sí. eh, lo que tenemos por ahora son todas las leyes, resoluciones, eh, todos los proyectos que han presentado los legisladores del 99 hasta ahora, hasta 2014. Ajá. Son 160 y pico mil. Mira vos. Eh, tenemos todos los legisladores y tenemos el trabajo de de los legisladores, eh, y también tenemos una sección en la cual uno puede escribirles un mail, un, un contacto con los legisladores, y en el caso de que respondan, la información la, la conversación quedaría publicada. Claro. Entonces, esto sería como un foro público mm. para hacerle preguntas a los legisladores. Ajá. Se puede buscar por temática, hay un motor de búsqueda, ¿Algo? Hay un motor de búsqueda, exacto. Ajá, perfecto. Eh, y también hay toda una parte pedagógica mm. que intenta explicar cuál es el proceso parlamentario. Tal cual que es bastante, uno lo conoce por, el, por la profesión, pero es bastante complejo porque la gente cree que muchas veces pasa y eso está bueno que lo, que lo mencione, que la gente cree que cuando se vota una ley y se aprueba, ya está, al otro día empieza su funcionamiento y hay leyes que incluso se han caído, han después. caído porque hay que promulgarlas, hay que reglamentarlas, porque vos decís, bueno, a partir de ahora todas las mesas van a ser blancas y rectangulares, pero después vos tenés que saber cómo llevar esto a la práctica, qué plazo darle a la gente que tiene mesa de otro color para cambiarla... Todo, eso es la reglamentación, eh, así que es una, una clase de instrucción cívica. Y está bueno eso. Exacto. El trabajo que estamos haciendo con respecto a eso en particular es mostrárselo a personas comunes claro. y que nos digan, ¿lo entendiste? Eh, no, yo la verdad que necesito más, más explicación de este punto, más explicación de este otro punto. Y esa parte, lo que estamos planificando en este momento o desarrollando en este momento, es hacer lo que cualquiera pueda aportar uh -huh. a ese texto. Uh -huh. Es decir, que en cualquier momento que alguien lo esté leyendo y encuentre algo que no entiende, uh -huh. puede ir y mismo y cambiarlo. Claro. Eh, entonces la idea es que esto sea un recurso para todos los ciudadanos para que entre ellos construyan la información que necesitan uh -huh. para entender lo que pasa en el Congreso. Claro. Y Martín, ¿qué, qué, los lleva, qué te lleva digamos, a hacer esto? ¿no? ¿Por qué, ¿Qué es lo que observaste? ¿Qué es lo que ves? o ¿Qué te motiva para, para, para esto que es muy interesante? ¿no? Eh, personalmente a mí me pasa, como vos decías al principio, de votar a alguien y después tener que esperar a que los medios me informen sobre lo que pasa y la verdad es que mi, no sé, mi ansiedad o mi forma de ser mm. no, me lo, no me lo permite. Me, claro. me, me angustia, digamos, mm. esa situación. No tener información sobre qué está haciendo la persona que, que yo voté. Eso mm -hmm. fue personalmente lo que me motivó a mí a, a hacer este proyecto. Pero cuando empezamos a aplicar la metodología de diseño centrado en el usuario, mm. nos dimos cuenta que las problemáticas eran otras. Claro. Entonces ahora estamos trabajando para el, los objetivos de las personas con las que nos entrevistábamos y de las personas interesadas en esto. Uh -huh. Y, eh, sí, bueno, esa es una, una, una falencia de, también de, de, de la dirigencia política, pero bueno, uno tiene hoy todas estas herramientas como para saber realmente cuál es el comportamiento, como decíamos antes, de los legisladores. Y la información, uh -huh. ¿tienen algún problema para obtenerla y demás? Porque vos sabés que no solo pasa con esto, sino que... Eh, todos los organismos, los ya sea los formales como los informales, porque pueden ser las ONG de control, tienen problemas a la hora de obtener información porque obviamente el controlado no quiere serlo uh -huh. y a veces retasea información porque puede, cree que puede ser utilizada en su contra. Así es. Eh, es todo un desafío obtener información. ¿Ah, sí? Nosotros, el principal trabajo que hacemos es lo que se llama un scraper, un scraper, un web scraper, una, un programa que va a un sitio web y extrae información y la pone en una base de datos. Uh -huh. Entonces, en este caso lo que hacemos es ir al sitio del Congreso, tomar la información de las votaciones, tomar la información de las eh, sesiones, de los proyectos presentados, de las pertenencias a comisiones, etcétera, uh -huh. eh, y todo eso ponerlo en nuestra base de datos uh -huh. para poder publicarlo. Uh -huh. eh, hay, habría una práctica que el Congreso puede hacer que es el Open Data, open data, mm. publicar los datos en formatos fáciles de analizar. Mm. Eh, yo sé que dentro del Congreso hay un proyecto de reordenar todos los sistemas del Congreso Ajá. y estamos insistiendo para que en ese proceso incluyan también el, la liberación de información en formatos fáciles de analizar, claro. lo cual a nosotros nos facilitaría mucho el trabajo. Claro, o sea, también hay datos, otro dato interesante son las versiones taquigráficas, viste que a veces... Uh -huh. De hecho se hacen rápidamente y después de las sesiones donde uno puede a veces eh, encontrar algunas perlitas acerca de posiciones. Pero está bien, es un tema tedioso, pero información y aparte esquematizada en el Congreso hay, hay mucho, ¿no? Sí, eh, hace poquito justamente estuvimos en México en una conferencia de latinoamericana del de mm. Movimiento de Datos Abiertos y uno de los trabajos que hicimos fue el de facilitar el acceso a las versiones taquigráficas del de ah, Congreso vos. Mexicano. Eh, por ejemplo, cada frase se puede citar, compartir en redes sociales. Claro, Entonces, claro. vos podés poner una frase fuera de contexto, pero rápidamente podés reconstruir el contexto y entender quién la dijo, en qué momento, etc. Claro, y sí, aparece la. Sí, foto sí mismo muchas la veces eh, videos, ¿no? Porque hay, de hecho, el Senado tiene un canal eh, Diputados también, creo sí, que los que dos que tienen... filma. Y a veces está bueno porque son documentos, sobre todo en distintos momentos, cuando hay leyes y debates importantes, ¿no? Sí, los dos tienen canales de televisión, mm. eh, pero no están grabando. Ah. Transmiten en vivo y no almacenan. Mm. Esto lo hablamos hace poco. Eh, ellos no tienen la capacidad, la infraestructura, digamos, mm. para poder almacenar todos los videos. Y, es decir, digamos, es medio raro, ¿no? Porque deberían tener un, un cuerpo como, como el Congreso Nacional, eh, deberían por lo menos dotarla para almacenarlas, ¿no? Sí, eh, yo con el debería, lo que siempre pienso sí. es, eh, yo no le voy a exigir a alguien más de lo que puede dar. Si claro. yo lo puedo hacer, lo hago y, claro, claro, y listo. Claro, sí, sí. Eh, sería un proyecto interesantísimo mm. eh, grabar las señales de, del Congreso, claro. nosotros, digamos, y almacenarlas para hacer análisis. Todavía no, no estamos trabajando en eso, pero sería muy interesante. Claro, claro porque aparte muchas veces los medios eh, se hacen eco de momentos, filmaciones, videos y demás, pero tener una sesión y buscar momento en que hubo una tal exposición, se dijo tal cosa, digamos, incluso le daría eh, mayor posibilidad también a, lo, a los medios y a los distintos portales de reproducir eh, las imágenes y lo, y lo que se dice en ese momento, ¿no? Sí, ellos normalmente los medios van con sus propias cámaras a la sesión claro, y filman. Claro, claro. Pero el, el Estado podría facilitarles ese trabajo. Uh -huh. Sí, como un documento público más. ¿Y cuándo, eh, cómo viene este año, cómo viene el próximo? Eh, en cuanto a, digamos tratar de llegar a eso que ustedes buscan, que es un, uh -huh. un portal, digamos, completo, como decías antes. Bien, eh, yo creo que para las PASO vamos a tener mucha demanda, eh, tanto como fue en las elecciones anteriores. Eh, entonces, con lo que lleguemos para ese momento, vamos a, a lanzarlo y tratar de, de tener repercusión. Uh -huh. eh, lo que queremos, idealmente, es... Eh, que uno pueda analizar todas las votaciones, el histórico de votaciones de cada uh -huh. legislador para que pueda decidir si corresponde volver a votarlo o votar a otro. Claro. Eh, también eh, esto de, de que se pueda tener discusiones alrededor de los proyectos de ley, uh -huh. eh, comprender el proceso parlamentario. Uh -huh. Todas esas son funcionalidades en las que estamos trabajando y que esperamos que estén listas para el año que viene para las elecciones. Claro, sobre todo el 2015, ¿no? donde ya toda la gente va a estar pendiente, porque aparte muchos integrantes del Congreso Nacional son candidatos y demás. Así Entonces, es. Eh, como decías vos, parece ser que la cercanía en las elecciones despiertan el interés cívico de, de la gente, ¿no? Así es. Eh, también te cuento que hay varios equipos trabajando en estos mismos temas. Ajá. Eh, tenemos eh, desde el Diario de la Nación, tenemos una ONG que se llama Universo Ágora, tenemos otra gente que se llama Argentina Visible mm. eh, y vemos que se están duplicando esfuerzos uh -huh. en esto que te decía que es eh, obtener los datos desde el Congreso y ponerlos en una base de datos y hace poco les propusimos empezar a trabajar en conjunto claro. eh, para desduplicar esos esfuerzos uh -huh. y esperamos que esto prospere y que en el futuro podamos trabajar más, más rápidamente y en conjunto uh -huh. todos los que tenemos los mismos objetivos. Perfecto, Martín.